Ayer nació, mañana Argentino igual, aquí se adora al futbolista argentino, pero a, a los demás argentinos no tanto. Hay, hay, hay esa parte, pero a, ahorita nos interesa la música. ¿Qué sí. crees que en la música sí nos fascina? Ah, oh, bueno, yo he visto que eh, Alejandro Sanz, este, David Bisbal, uh -huh. mmm, ¿cómo se llama Miguel Bosé? Son, son gente muy querida en México. ¿Ve? Rocío Dúrcal. ¿no? Yo espero ser tan querido como ellos. Esperemos, esperemos o más. más te lo tienes que ganar, en México, Yo estoy México, a es, México no es un, un público fácil, eh. Bueno. México no es un público nada fácil, nada nada fácil, sí es la, eh, sí es la catapulta del de, de okay. extranjero de, de la, la puerta, la, es la puerta a Hispanoamérica. a Hispanoamérica y no y nada más Hispanoamérica eh, ahí está Shakira ahí está Juanes está que, se, que está? Se, eh, eh, Ricky ¿A Martin está? llegaron amigos México a nivel mundial este y sí es México la la no hay una fórmula de éxito Realmente no existe oh, Te mentiría si yo... Claro. Te... O si algún productor te dijera <risa> en estos momentos Yo te puedo encumbrar Te mentiría, no es cierto ¿eh? no, ex... no existe una fórmula Mágica, una fórmula ganadora Para hacer este... Bueno, yo la tengo La fórmula es ser, uno, honesto Sí Dos, conectar con la gente Tres, no solo entretener, sino inspirar Llevar algo más Una experiencia no solo música para entretener, con muchas letras a veces que no llegan a las almas. Y ahí es donde yo quiero incidir. Vamos a empezar la entrevista, vamos y... allá. Vamos, vámonos con esto. Johnny, tu cámara está lista. Déjame el chingado celular, por favor. Hoy tenemos un invitado que cruzó un charco muy grande. Viene desde la madre patria. Amigo, Ol Sasha desde España. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien. Platícame, platícame de ti. ¿Tienes, vienes con esa... Estoy muy emocionado con hacer esta entrevista. Yo también. Porque te noto que quieres venir a comerte en... El mercado mexicano Que quieres venir a comerte el mundo musicalmente Hoy estás intentando romper un récord Guinness sí, El fama. día de hoy Estamos justamente la, hoy es, Haciendo la presentación Aquí en el programa de sesión con Johnny Cruz De ocho álbumes Ocho álbumes a la vez ocho. Es decir, yo me puse a trabajar Hace dos años Con un propósito Y era ofrecer cuatro líneas de acción Cuatro discos dobles Para poder dar al público, al distinto una alternativa una alternativa a lo que sería la música tradicional y una alternativa a lo que es la música de entretenimiento entonces he buscado una línea de, como durante años he hecho coaching capacitación y estas cosas todo lo que es el crecimiento personal el desarrollo hay un disco que se llama Identidad que habla mucho de la identidad de uno de la identidad del alma, Armonía es un disco que lo que quiere ser un vehículo de crecimiento espiritual. Luego tenemos la extensión de lo que fue Anarquía del alma, Anarquía del alma es un disco que se publicó el año pasado y ahora en la versión extendido estamos haciendo hincapié a todo lo que está sucediendo en el mundo, en el sentido de la falla del sistema, la falla de las instituciones y la esclavitud del ciudadano medio. Entonces hay música un poquito inspirada en, en, en lo que es la película, la banda sonora, la música que no es música disco, y luego tenemos un disco full dancing, solo para danzar, para brincar, bailar, bien. bailar, nada de pensar. Hay algo que eh, estaba yo un poco renuente en hacer la entrevista, decía, Sí, no, no lo conozco, eh, lo, lo poco que escuché no me suena a nada comercial, debo serte muy honesto. Atípico, atípico. Totalmente atípico, pero quedé gratamente sorprendido cuando platico contigo por Messenger y veo el entusiasmo. Como psicólogo, cuando me hablas de tocar fibras, de lo que has estado haciendo en el coaching, uh -huh. eh, me interesó. O sea, realmente te vi tan emocionado. Y tan... Eh, realmente... Tan tan consciente de lo que quieres Si sí me interesa esa parte de saber ¿Quién es Old Sasha? Eh, tu música totalmente atípica Por ahí hablabas de otro récord Guinness De la canción más corta ah, sí, sí, también. La canción más corta del de, de mundo esa, De esa hablaremos más adelante Yo encontré una más corta De un ¿También? grupo de metal sí, no, Es más, no llevan está considerada la más corta del mundo porque en realidad es una sola nota no pero entonces pero una no es una canción bueno aunque aparece oficialmente como un track sí, no, pero lo, es lo, lo que, es que tú perfecto. lo que tú hiciste es diferente y ahorita lo, lo tomaremos pero yo nada más quería hacerte ese, ese comentario no hay una es, es es una canción que aparece en un track de una banda de metal no recuerdo el nombre eh, y nada más es un Sí, y pues es, un grito, todo, es un grito y un, y un rasgueo. Pero no tiene la estructura de canción. Y la tuya sí, porque sí, tiene. Claro, bueno, sí. vamos a hablar vamos a hablar de ese, de ese tema. Ya que lo, ya que lo toqué, un sin Un tema creer. detrás del otro, si quieres hablamos sí. de este. Vamos a hablar de ese. Eh, la, la, tu canción sí tiene eh, la estructura de una canción, porque lleva eh, verso, estribillo sí. y, y otro. Te verso. cuento, Johnny. Mira, fíjate que eh, mi música, que he denominado como el género rock aware, el rock, pero el rock consciente. Hacemos canciones de conciencia para la innovación social. Eh, en esta situación de ser eh, un artista que propone cosas nuevas, por eso soy atípico, peculiar, singular, lo que he hecho es, en el, en el disco extendido, hay dos canciones y cada una de las dos dura más de 30 minutos. Entonces, no son canciones, son conferencias musicales. Entonces, estoy creando un formato que no existe, entonces, para contrarrestar esto de que mis canciones siempre suelen tener una larga duración, porque son canciones que son relatos, van de A a la Z. Hay un arco de personaje, hay una evolución, hay un crecimiento. Lo que ocurre es que el espectador va sintiendo una experiencia y pasa de un estadio a otro. Entonces, eso me obliga a hacer canciones que van desde los 6-7 minutos a los 9-10-11 minutos. Entonces, no tengo una canción de tres minutitos. Pienso que en tres minutos poco se puede decir. Digo, hay canciones maravillosas de tres minutos. Exacto. Eh, sobre todo en el punk. Yo soy muy, muy de la onda rockera. Eh, que, que hay canciones maravillosas que, que no superan ni siquiera los dos minutos. Pero en tu concepto, tú te, te noto muy eh, entusiasta con, con, con esa, esa música. ¿Qué te ha comentado la gente que te ha producido? ¿Qué te ha comentado la gente que ya la ha escuchado? Mira, lo que en general suelen decir es lo siguiente. Después de escucharte, yo como que me siento mejor. O sea, lo que me dicen es que transmites buena vibra. Genial. O sea, solo por esto, yo ya me siento satisfecho. Entonces, volviéndolo de la canción, la canción más corta del mundo, así la bautice, dura 33 segundos, y es un poquito para contrarrestar estas excesivamente largas, ¿vale? para que quien me diga, es que tus canciones son largas. No, no, yo tengo una. De 33 segundos. La que más corta. Y entonces, como el rock -over, eh, no tiene una estructura clásica, lo que he hecho es una canción corta de 33 segundos con una estructura clásica. Verso, verso, estribillo, transición y verso. ¿vale? Pero esta no es la tónica general de mis canciones. No, no, no. Eh... Mis canciones pueden tener un estribillo al inicio y un estribillo al final. O pueden no tener estribillo. O pueden tener cinco estribillos. Entonces dices, es, es un poco impredecible O sea, estoy escuchando algo Que no sé, qué eso es lo que yo quiero Crear un poquito de expectativa Un poquito de sorpresa No ir a lo fácil, a lo pegadizo A los tres minutitos que dices Cuatro cositas, las cuatro se pegan Y a los seis meses se han cansado Digo, en los sesentas y en los setentas No hubieras encontrado una ah, disquera no. Pero ni de broma, ¿no? Ese es el punto Es, es, es, algo, es algo curioso, estamos viviendo tiempos atípicos, tiempos Muy modernos. Y, y por eso esta entrevista, porque me gustó esa parte. Estamos viviendo el 2020, el año más raro de la humanidad, model, de la humanidad moderna, eh, y, y realmente todo puede pasar. ¿A qué le estás apostando? Porque, eh, eh, si mal no recuerdo, me dijiste que el dinero... Yo, yo sé que sí te interesa, pero no es la prioridad. Hay que subsistir. Por supuesto, pero no hago esto ni para hacerme famoso, ni, ni por la plata, por supuesto. No se venden discos ahora, la gente, no, no, o sea, no, no, no vas a ganar dinero por ahí. ¿Cuál ha, cuál ha sido tu, tu inspiración? A, ¿Cómo es que nace este concepto? Yo necesito eh, comunicarme, toda mi vida ha sido así. Lo he hecho desde distintas líneas y llega un momento en que no me gusta el mundo que veo, no me gusta el mundo en el que vivo y me pongo a desarrollar un tipo de actividad que eh, da como resultado el método energis El método ENERGYS, eh, no te lo voy a explicar aquí porque sería entrar a en un libro, creando juntos la pero, sociedad mejorada. Pero ese, tú lo, ese concepto tú lo creaste. Sí, sí, sí. O sea, yo pasé cinco años completamente exiliado en la República Dominicana, en la Bahía de Samaná, en un lugar muy tranquilo donde analicé eh, la evolución del ser humano, la sociedad que tenemos, las posibles alternativas y soluciones a lo que está sucediendo y concebí lo que son los cuatro principios humanistas fundamentales, la ley natural y la premisa para eh, la sociedad mejorada, la sociedad que se mejora a sí misma. Entonces, todo esto que llevó cinco años y que está en un libro, eh, ¿cómo yo lo explicaba? Entonces me puse a hacer entrevistas, documentales, pero la gente no está por sentarse a ver a un tipo hablando. Creas todo el concepto. ¿Cómo, cómo se llama ese concepto? Mira, el libro se llama Creando Juntos la Sociedad Mejorada y solo poniendo el título con All Sasha en cualquier buscador, te puedes descargar el libro gratuitamente, o PDF. Yo, por supuesto. ¿Qué estudios tienes para haber llegado a esto? La o, vida. La vida. La vida. No, no tienes un... Título universitario la universidad de la vida si yo hubiera ido a la universidad me hubieran metido en un canal me hubieran domesticado y yo soy un tipo salvaje yo me tuve que ganar la vida desde muy jovencito y con 15 años sin tener ni permiso de conducir pues hacía de mensajero con la moto ponía discos en una discoteca yo era de jockey y, y, y buscaba la plata como fuera es decir, no tuve la oportunidad de educarme Sí, he sido una persona eh, que se ha cultivado, que ha buscado mucho las personas con las que se relaciona para hacer de esponja y absorber conocimientos, inquietudes, experiencias, y eso es la mejor universidad. La vida te enseña, la vida, eh, a mí personalmente, pues con mi tragedia, al fallecer mi esposa y mi hija, pues fue un golpe. Entonces, esto te hace, eh, sobre todo, pues, por ejemplo, enfrentarte a la muerte las personas vivimos con temor a la muerte y tememos tanto a la muerte que al final no vivimos cuando aceptas la muerte dices bueno pues es algo irremediable y hay que aceptarlo y hay que amarlo ese momento hay que amarlo es muy curioso Entonces, es, es muy curioso realmente eh, vivimos temiéndole a la muerte pero vivimos como si fuéramos eh, ¿Le estás dado cuenta? Sí es una, es una contradicción En México hasta la de la muerte nos burlamos Y muchas veces hasta la... Nosotros la veneramos Tenemos una, una festividad muy... Sí La, la, la, con, la, la debes de conocer el, el, Para nosotros el 2 de octubre De Sagrado es cuando más cerca nos sentimos de nuestros muertos Pero ya cuando, cuando empiezas a, a sentirte cerca eh, Y te das cuenta que, que eres mortal Ahí pasa esta catarsis Que me imagino sufriste y que estuvo... Y, y ese Yo cayó. era mi hija, sobre todo. O sea, si algo me enseñó mi hija es a afrontar la muerte y a concebir la vida de otra manera. Y esa experiencia he querido transmitirla y trasladarla a la música. Yo tengo cinco canciones que hablan sobre la muerte desde distintas perspectivas, un poquito para ayudar a las personas que pueden pasar pues, por un trance similar en el sentido que a lo mejor tienen una persona terminal, que va a fallecer y no saben cómo relacionarse con esa persona o cómo eh, afrontar esa muerte. Y hay personas que se han suicidado. La familia, ¿cómo queda? ¿O cómo uno eh, quiere enfrentarse al suicidio? ¿Por qué? ¿Para qué? Es decir, la música que yo estoy ofreciendo eh, es profunda en este sentido. Es una música para intentar eh, abrazar el alma. ¿Cómo? ¿Cómo? Pues con cada una de las canciones, tú me preguntabas al principio, me, me gustaría saber quién eres, ¿no? Pues es escuchando las letras. Yo estuve escuchando que tú vas a algunas. A ver ser... quién soy, es muy fácil. Estuve escuchando algunas. Eh, te voy a ser muy honesto, yo sí soy muy comercial, soy ah, un muy mal parámetro no me gusta lo que está tan ya me volví viejo te voy a ser honesto ya me hice ya me hice viejo yo hablo en mis tiempos ya en mis tengo 39 años pero ya hablo así de en mis tiempos era mejor la música En mis tiempos los grupos sonaban más rudos En tiempos... y, y, y, y tengo un choque musical Porque soy melómano Yo escucho Ajá. de todo me, Y me fascina No concibo mi vida sin música A mí me oyes cantar diario Y, y intentar bailar Porque soy malísimo, malísimo haciéndolo Pero me, me, me, gusta, me gustó mucho La parte de la música ambiental que no suena a música de elevador me, me gustó mucho esa parte que, que en, en los momentos largos de, las, de, de tus canciones se, se oye muy bien pero sí me, sí me chocó en algún momento el no escuchar lo clásico verso, verso, coro, verso Estás o sea, acostumbrado ese, a lo tradicional Sí, sí al crechendo como que te choca Me choca porque yo estoy pensando sí. ahí, viene, ahí viene el coro, ahí viene y no, chingado, yo estoy no viene para el coro ¿Sí? Mira, para hacer lo que todo el mundo hace ya lo hacen muy bien. De lo que se trata es de ofrecer algo distinto. Y lo que yo ofrezco es absolutamente distinto. Por eso lo he bautizado como un género nuevo, como el rockaware. Y te puede gustar o te puede no gustar, pero nunca podrás decir que las letras no tienen profundidad o que la música no tiene técnica y calidad. Música es para importante. pensar. Música para sentir, para vibrar. Yo creo que la música no es, para es para, para reflexión. toda la música es para sentir, eso, eso me queda muy claro. ¿eh? siempre sí, no. llega un momento en que hay una música es tum, tum, tum, y ahora qué es tum, y ahora qué, o sea, en todo iba... ¿dónde me llevas? En o sea, todo y basura, yo quiero eh. llevar a algún lugar. En todo hay basura, eh, exacto, bueno, sí sí, en eso concuerdo completamente contigo, no toda la música te lleva a reflexionar, pero... Eh, como defensor de mi melomanía Y, y, y como defensor de, de, de, de la música Debo decir que hasta la música basura Llega un momento en que la extrañas eh, Tengo amigos que son fanáticos De grupos sí, super virtuosísimos eh, Esa música pasa de moda Sí, sí, sí, sí entonces supuesto. Yo quiero hacer canciones memorables Tengo una canción que es para la tierra Pero tratada Sobre la persona El, el sentir, el organismo vivo el planeta es un ser vivo. Entonces la canción, el protagonista, es el planeta. Y no soy yo el que canta, porque si algo he intentado es que todo lo que son coros y todo lo que son segundas voces tengan el mismo peso que yo. Es Eso muy... es muy importante. Hoy te, iba pe... te pensaba hacer cantar, digo, el programa se llama En Sesión... Jugando con, con las palabras. En sesión por mi condición de. ¿Y cuál de las 91? <risa> Así es. Que... <risa> y las, de las 91 que lanzas hoy, ¿no? Hoy. Pero eh, eh, viene con un juego de palabras. En sesión por mi condición de, de psicólogo. Eh, y en sesión por la sesión musical. Es, es parte del programa. Pero digo, una, las canciones son muy largas. vamos Sí, vamos a poner la de 33 segundos, por supuesto. Esa va a venir en el siguiente bloque. Y la otra. Quería yo, quería yo conocerte, eh, eh, quería saber, ese eh, en el momento en que me dijiste, yo que estoy creando eh, un concepto nuevo musical... Una experiencia vital. Y eso eso me interesa. A través de la música. Eso me interesa porque al igual que tú buscas el crecimiento eh, musical a través de la difusión de programas, yo con mi programa también busco encontrar en algún momento el siguiente o, o, una, o una variante musical y que digan se descubrió en el programa, por supuesto, creo que a, aunque no hablemos de un ego exacerbado o un ego mal encaminado si sí hablamos de que el ego nos, nos nutre en algún momento no y hay una parte de ti ególatra que, que sea la que te diga tienes que dejar música para la posteridad esa ese es tu finalidad es un acto de responsabilidad, no es egolatría, o sea, yo quiero pasar por la tierra y dejar mi Legado Y entiendo que estas canciones, muchas, son de gran valor. Uno, son atemporales. Dos, son universales. Tres, son favorables, positivas, alentadoras, estimulantes. Están escritas para inspirar. Y los ritmos quieren recuperar lo mejor de los géneros que a mí me gustan. Del primer blues, del primer rock and roll de los años 50. Del soul, del jazz, del jazz cool. Eh, un poquito de funky, un poquito de sintético. Full dancing está hecho un poquito pues, para eso, ¿no? para ofrecer algo más danzarín. Pero hay mucho jazz, hay mucha canción que es, que es muy de, de. Escucha la melodía, o sea, eh, los 33 minutos para aguantarlos, pues imagínate. Sí, eh, sí, sí. ¿Hacia quién va dirigida o hacia qué sector va no dirigida tu idea? A las personas que quieran crecer, a las personas que quieran un mundo mejor, a las personas que quieran algo distinto a lo habitual, a las personas que simplemente sean curiosas y de repente conecten, porque eso es lo que ocurre conmigo, que el principio es de rechazo. Y luego, ah, pues, ah, pues no, no está mal, no. Y la gente se va habituando. Pero al principio, como ven, a una persona pues es entusiasta, positiva, eh, tienden a pensar, pues es un pedante, es muy... Arrogante, es muy soberbio. Cuando habla, cuando alguien habla de crear algo, siempre va a pasar eso, ¿no? Así. Soberbio, arrogante. Y yo no te escucho ni soberbio ni arrogante en ningún momento. Es a lo mejor no lo no. soy. Y, y eso, eso es bueno. Re, realmente el, el, el, la, la cuestión en, en el momento escrito yo te yo te, sí te sentía más arrogante. Decías, es que mi música va a trascender. Mi música es para, para pensar. Y o decía, otro que siente la... Sí, que ha descubierto ah, la sopa de negro y, sí, y sí, ya. Sí, sí, sí. Me han tocado mucho. No, yo no conozco a alguien que no me diga, mi música es la música que vino a revolucionar, a cambiar todo. Y cuando yo digo, oh, pues sí, pero se parece a tal. O, ah, pues sí, sí. pero... Ahí está Johnny. Johnny, no me vuelvo con nadie. Y, y eso... Lo que yo hago es todo nuevo. Eso me gustó. Esa parte de que Old Sasha no se escucha más que a Old Sasha. Sí, obviamente. ¿Qué puedes cambiar? Ya... Hay siete notas musicales, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué más puede ser, no? Sí, pero de las 91 canciones no encontrarás a una que se parezca a otra. Eso es un desafío muy grande. Muy grande. O sea, mucha creatividad, mucho trabajo. Entonces, volviendo a lo que me preguntabas al inicio de el por qué llego a la música, con todo este proyecto existencial y de aporte a la sociedad, porque piensa que hablas de una persona que estuvo en política durante un tiempo, hablas de una persona que estuvo en eh, todo lo que es la cooperación internacional tengo un bagaje muy, muy social muy humanitario y este proyecto de Método Energies lo que quería era justamente dar una solución o sea yo he creado una solución Sur Energy Coin es la solución porque es el dinero de las personas por las personas, para las personas Entonces, ¿no? a ver? A ver, Método Método Energies fíjate que yo desarrollé todo esto que está en el libro muy bien explicado prefiero no a ahondar, pero cómo yo explicaba o, o, o trascendía ¿no? a la sociedad cómo yo llegaba con esa solución entonces, como estaba en República Dominicana y conocía a una rapera pues le dije, mira, te voy a hacer tres canciones porque entiendo que por la música como me dirijo mucho a los jóvenes es un vehículo que puedo explicar lo que son los principios humanistas y pasé cuatro meses pero no por hacer las canciones las canciones las hice en un par de días pero grabar los clips editar, o sea, fue un, una tortura cuatro meses y dije, pero si esto lo puedo hacer yo mismo. Estudiaste música o cómo, cómo. Eh, yo soy muy autodidacta. Cuando me hablas de universidades, certificados, no, no, no, no. títulos, yo... estudios. Yo te hablo de eh, eh, estudiar. He pero... comido música toda mi vida. Tocas instrumentos? Alguno, pero sufro dislexia. No sé cantar y tocar. Fíjate pero ya somos Entonces, dos. ahora me concentrado ya en el somos 12 en... de... no me no me van a dejar mentir <risa> ni estaba que estuve pagando a un maestro de guitarra a nivel particular iba a mi casa que es tu casa sí, y, ponía y así, Me ponías y nunca aprendí a tocar una sola canción ¿eh? es más no me acuerdo ni no me acuerdo de nada de lo que me enseñó pagué a, a lo tonto y era un gran maestro no fue culpa del maestro Debo aceptar que no fue culpa de nada. Tengo los dedos muy chatos y realmente lo, no se, me da, se me da cantar, pero no se me da tocar ningún instrumento. Pero entonces... Michael Jackson componía, pero no, no sabía eso feo. Luis Miguel, ¿no? Exacto. Yo hago lo mismo. Es decir, todas las canciones son composiciones 100% mías. O sea, todo lo hago yo. Compongo, escribo, canto, edito... Musicalices. Pues, lo único que no hago es masterizar. Okay, pero ya lo hace un, ya profesional. un profesional. Pero la musicalización la haces... Todo, de todo, todo, todo, todo, o sea, todo. Afortunadamente vivimos en una época donde ya uno, está. un, un este, ordenador, como llaman en España, una computadora, ya te puede facilitar, ¿no? Y luego el contacto con el público, ya no necesitas un intermediario, una, una disquera que te ofrezca y te venda y te promocione. No, para eso están los Spotify y los iTunes y esas plataformas... ...que te conectan en el, el canal de YouTube... Pues, ...pues puedes hablar con tus seguidores... A ah, eso iba, ¿cómo te va... ...en la interacción... Eh, ...ahorita por la pandemia... ...supongo que no hay presentaciones, pero... Eh, ...¿cómo te ha ido en presentaciones... ...y cómo te ha ido en las plataformas digitales? Mira, no me ha ido... ...porque yo soy de personas... ...a mí las... las ...computadoras, los ordenadores... ...las máquinas, no me gustan... ...me he esforzado, he diseñado yo mismo... ...la página web... Eh, tengo pues, mi canal, yo edito mis clips musicales, los produzco, los escribo, en fin, todo lo hago yo porque no tengo recursos. Entonces, ante el desafío, pues me crezco, no hay adversidad para mí, sino que hay desafíos y voy, voy pasito a pasito adelantándome. No ha habido una gestión de marketing, de community manager, no ha habido una gestión de trabajar las redes y por eso soy invisible. Por eso me gusta mucho estar aquí contigo y abrir esta puerta que es de México de cara a Hispanoamérica gracias y te agradezco en verdad la confianza que, que nos tienes aquí al grupo de, al equipo de TV y que vienes a la Deneza eh, que, nos, que nos permitas esta parte pero también me, me refiero en las presentaciones este, eh, en vivo ¿ya has tenido presentaciones en vivo o no, no te has aventurado aún? no, no, no, estoy loco por hacerlo pero yo he tenido la primera etapa de uno Tener un proyecto. Dos, querer comunicarlo. Tres, utilizar a la rapera y ver que lo que hacía ella podía hacerlo yo. Hay un videoclip, que son los tres clips unidos de la chica, que se llama Alexia. No se llamaba Alexia, la, le puse yo Alexia. Y es una persona pues, que canta esos tres clips y como artista Alexia solo está pues, para el Método Energies. Trilogía, Método Energies, son tres clips que están en canal de YouTube. Bien. Lo que yo hago es entonces ponerme enfrente de la cámara, escribir unas canciones y hacer unos clips. Hice cuatro, cinco clips en República Dominicana en dos semanas. ¿Cuánto tiempo llevas en México? En México llevo como unos dos años con el asunto de migración de los seis meses. Me voy a Cuba un mes, vuelvo... Ahora debería haber salido en abril, pero por el coronavirus estoy aquí todavía y en situación un poco así como irregular por la Sí, sí, sí, pero entendible, no, no, no, no, no ha habido, eh, no, no han abierto totalmente el, no, los también. vuelos y ma, me imagino que también la estancia aquí no ha sido fácil porque traba, no, no, puedes, no has podido trabajar de manera legal. Entonces, esa, esa parte la no toquemos y ni moléstenos de migración en estos momentos, vamos, vamos primero Mira, a charlar. Yo lo que ganado. he hecho es componer. Llegó un momento que después de ver que para Alexia pude hacerlo y que pude hacer los cinco clips, me senté y no me pude levantar. Y son 135 canciones que tengo online en dos años. Entonces yo he escrito, escrito, he compuesto, compuesto, he producido y lo que hago es ahora estrenar los ocho discos de golpe. Por tanto, la etapa que viene es del contacto con el público. Es ahora que yo estoy frente a la gente. Las presentaciones en vivo. Es ahora que empiezo. O sea, no he te tenido... ¿Te da miedo? Nada, estoy encantado. ¿Crees que...? Ya... Voy a conectar con la gente. La gente va a tener una experiencia que es nueva. Y normalmente se aplaude la espontaneidad, la autenticidad. Alguien que hace algo con amor, no puedes escupirle la cara. Y se nota Aunque que haga has... un gallo. Se nota que lo has soñado. así Se nota que, te, que, que has soñado con ese momento. ¿Cómo te imaginas tu primer, tu primer concierto? Bueno... Como... O primero... Primera presentación al, al público en vivo. Con, con gente muy a la expectativa. Es la típica, la típica escena de la, de la película en que sale todo tímido, ¿no? Y la gente ni le mira ni está ni... Y entonces empieza a cantar, empieza... Y, y la gente se empieza a animar y al final... Es una cleca, pero gigantesca. ¿Por qué? Porque simplemente no tiene miedo, no tiene vergüenza. Lo que hace, lo hace por amor. No quiere conseguir nada más que agradar en el sentido de trascender, en el sentido de conectar, de que lo que yo tengo, quiero que te resuene a ti, por dentro, que vibres. Entonces, es una, más que un recital, ¿es una conferencia musicalizada? Eh... No, esa es una de las partes que es lo que te decía, porque el proyecto Método Energies tiene su disco Anarquía del Alma y tiene su continuación con Extendido, que son las conferencias. La conferencia es sobre la justicia, falsa justicia. La otra es cataclismo social que habla de las corporaciones y de ese amor por las marcas y de todo lo que hay detrás la globalización, y exacto. La, mer la mercadotecnia exacto, el capitalismo exacto. en el sentido más puro entonces, pura. en Anarquía del Alma hay una primera canción que es receta para la humanidad y ahí, en una canción, me parece un cinco 5 minutos ya explico los, los principios humanistas básicos que si se aplicaran ni habría hambre, ni habría pobreza ni habría agresión mi violencia, tengo una canción de la violencia de género, la violencia en las casas. Entonces, Suena muy bonito la utopía, pero está... Un... La utopía es el lugar al que todavía no hemos llegado, no es un imposible. No es un imposible, pero no hemos llegado exactamente. Pero, y la, la utopía yo siento que es el lugar más bonito, es el lugar más bonito para vivir en la mente. Hay algo que todavía me gustaría más hondar eh, en el tema... Me estoy dando cuenta que, a pesar de, de, de, de la fachada tan tranquila y tan animosa, eres un rebelde, eres, ah, un, sí, eres, eres un anarquista, eres ah, un salvaje. salvaje. <risa> no eh, Pero la gente pensaría que necesitarías estar tatuado y necesitarías... Eh, eh, esa, esa parte de... vi visual es la que no entienden. ¿no? anarquía no es el vandalismo de la piedra en el escaparate. El pan con los no, pelos parados no. y... Sí, sí, sí. anarquía es la ausencia de gobierno externo es decir, no aceptar la imposición de fuera es decir, el libre albedrío es la máxima expresión de libertad por supuesto y poco, pocas personas lo entienden ¿eh? es, es por decisión propia a pesar de tu rebeldía no necesitaste eh, perforarte, tatuarte mm. o hacer lo que es, esa parte me gusta porque está está reflejada en la música esa, esa anarquía, esa rebeldía, <risa> por aquí ya me aventé sin querer una pedrada hacia uno de, de nuestros queridos amigos. No, no, no, te digo, yo estoy tatuado, yo estuve perforado en de, de, de, de mi juventud y era parte de esa, eh, yo sí sentía la necesidad de esa anarquía, pero tú en, mu, la musicalizas, esa anarquía, es decir, no voy a nadar contra corriente, yo no necesito a, a hacer canciones... Fácil, porque estando en República Dominicana fácilmente te pudieron haber convencido sí. de grabar reggaetón, hip-hop, dembow... dembow. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, pero eso lo hace todo el mundo. ¿Cómo yo voy a hacer lo que ya hace todo el mundo? Sí. O sea, yo no soy un rebelde porque el rebelde se revela contra algo. Yo simplemente soy anarquista. Me interesa ser, no tener. Es decir, en mi época, cuando tú hablabas de los tatuajes, todos mis amigos, toda mi generación llevaban... Un pendiente en la oreja. ¡Pero todos! Yo nunca me lo puse. Para ¿Por qué? Porque yo no necesito ir a la moda. ¿Qué es eso de la moda? Es, es un fraude. ¿Qué es eso de la moda? Eh, eh, la moda? Alguien dice que esto es así y todos como burros. Ah. La moda es lo, que, es lo más curioso, ¿no? Cuando quieres estar a la moda es por ser diferente y es cuando más te pareces a todo. Es Vemos es una parte contradicción. del rebaño, de ovejas. Eres una, eh, eh, se vuelve una contradicción y realmente te vuelves parte de ese sistema. ¿no? Y, y qué mal. Yo, yo hablo de encontrarse a uno mismo, de abrazarse por dentro, de conciliarte con tu energía, con tu alma, y a partir de ahí proyectarte al exterior. Ese es en definitiva el mensaje de mi música. Me gusta el concepto. Me, me gusta realmente... Eh, el que hagas algo diferente, eso, eso, eso me agrada porque no cualquiera se atreve. Ojalá que las personas que estén escuchando la entrevista se tomen el tiempo de escuchar. Digo, de, de, de, no. ¿cuántas estás <ríe> lanzando en este momento, Simultana? 91, 91 canciones. 91 canciones. Alguna de esas 91 debe conectar, ¿no? Hombre, yo lo hago así, es decir, yo te ofrezco un montón de canciones con cuatro líneas de, de acción distintas para que tú conectes. ¿Con cuál? No lo sé. Pero tienes material suficiente. Es imposible que de las 91 no haya una que te guste. Y si te gusta esta, vas a ir entrando poco a poco en el rock aware. Porque el rock aware habla de ti. Habla del género humano. Habla de una sociedad, de un mundo mejor. ¿Cómo no vamos a utilizar la música para trascender? Bailar, cantar, eso estimula el, el... las defensas, por ejemplo, ahora con todo esto del el COVID, yo lo digo mucho, escuchen mi música bailen mi música un comentario, espero que no lo tome, no, lo, no lo, lo sientas agresivo u ofensivo pensaríamos, estamos viendo una época de, de gran humanismo la política ha cambiado, ya nadie está contento con el clásico político que intenta mucho este eh, eh, Sa saber demasiado o, o, o que es pretencioso aparentar le gusta el político humanista que esté preocupado por el ambiente que esté preocupado por las demás personas pero eh, yo estoy yo estoy entre la generación X y la y, y la generación eh, Millennial te noto más o menos por ahí de esa misma generación no, no, dimensión? no, no exactamente y, pero tu pensamiento es muy Adecuado A la época que estamos viviendo eh, No quiero preguntarte tu edad Eso es muy tuyo Octubre, 12 12 de octubre, 56 ¿Quién con 54 años Se plantea hacerse cantante? No y Eso Ey. habla del desafío ¿Y sabes que que... la importancia del 12 de octubre aquí en México? Sí, pero ¿cómo le llamo yo? No, el día de la patria Claro, claro, claro por supuesto, el Día de la Patria. Sí, no. sí, sí. ¿por qué el Día de la Patria? No, me, me parece feo, los conquistadores... O sea, yo quiero justamente estar en México... Ya, ya cada vez hay menos esa aberración hacia, hacia la conquista española. Creo que ya la mayoría sí tenemos muy claro nuestro nuestra eh, mezcla de, de, de, de razas, eh, nuestro mestizaje. Y aceptamos tanto nuestra ascendencia española como nuestra ascendencia indígena de la misma manera, en la misma línea. Creo que eso ya. ya Salvo metas muy cerradas. En Nicaragua, Pero... cuando yo llegué, me decían: Es que es el día de la raza. ¿Cómo día de la raza? Ustedes eran mucho más raza que nosotros, más antiguos, los mayas, los inca Sí, sí, no, no andemos en, en, en tanto en ese tema. Me interesa más la parte humanista. Ajá. Que, que estamos muy, muy de moda en la, en la parte humanista. Y. Me encantaría que me platicaras... Te voy a... Aparte te voy a... Que me hagas una promesa. Ah, prometido. Que en cuanto haya un, un tiempecito, que nos demos un tiempecito, te vengas a cantar en vivo, ah, en okay. directo. A la es, orden. Es, Eso me interesa. Apartamos el sofá y Aquí, me pongo a cantar. Y te pones a cantar. esa, esa quieras, es una. tú me invitas. Yo, yo te aviso y lo hacemos. La otra, platícame... Bueno, ahorita eh, no hay planes... Vienen muchos planes a futuro, pero en este momento vamos a centrarnos en estos discos, a sacarlos, que ya tengas tu, por, por fin tu presentación. Eh, esperemos que ya con un público en muy poco tiempo. Sí, porque esa es la clave, el público. El público. O sea, o sea, cuando el público me escuche, cuando el público me vea, cuando el público tenga esa experiencia y sientan conmigo, ellos mismos tomarán el celular y ellos me harán la publicidad. O sea, yo no necesito hacer marketing viral. No, la no. gente... Ya hablará en cuanto comparta conmigo un momento, una tertulia, una reunión, una experiencia. Esa es la clave, la experiencia. No hay nada como lo orgánico, Exacto. no hay nada como lo real. Exacto. ¿De qué te sirve pagar miles de visitas y que tus videos tengan millones de reproducciones si fue un robot el que te escuchó, no? Para, si, tu, si tu trabajo es humanista, ¿para qué chingados, como decimos los mexicanos, Johnny, me entiendes quieres que te escuchen los robots? De eso se trata. A mí me interesan ahora solo las actuaciones. Yo ya he hecho mi trabajo que está en el Internet. Ahí está todo, ¿vale? Hay 135 canciones. Ok, ¿cómo suenan en vivo? Déjame venir a tu casa. Claro. Me explico. Déjame ir a una sala, a una discoteca, y en base a ese auditorio tomaré una de las canciones que puede ser o más rítmica o más melódica, o tener un tema más de conciencia o menos de conciencia para que sea más llevadero, más llevadero, sobre todo más accesible. Con los compañeros me decían siempre, es que tienes que hacer canciones más digeribles. No, más y, y bien, diría... vas bien. Si, si, si, lo que platicábamos, si lo que platicábamos era cierto, que la, la fama y el dinero no eran importantes, vas por el camino correcto, suena feo, pero no, no, no. Solo no no me a llegar... interesa conectar. Conectar. Lamentablemente... Hemos terminado. Así, sí. Ha sido muy rápido. Pero <risa> se hizo corto. Se hizo muy corto. Quiero que, que vuelvas a visitar nuestro foro. A la orden. Quiero, pero esta vez sí quiero escucharte okay. y, y, y platicaremos un poquito, andaremos más en algunos temas. Pero te agradezco. En verdad, Sasha, te agradezco la, la visita. Y pues esperemos que nos veamos muy, muy pronto de nuevo. Ahora sí, en sesión. Que te vengas a cantar. Solo a cantar. <risa> Cuídate mucho, hermano. Y bienvenido a México. Entonces lo que tú haces me gusta porque es, es innovador, es, es es sobre todo arriesgado, arriesgado muy arriesgado. arriesgado. Que no, no tiene nada que perder, tú lo me tiene todo que... por ganar. Así es, y eh, eso es importantísimo, pues es, eso, es que a mí no me importa el resultado, no quiero gustar, ¿me explico? No tengo la urgencia de vender discos, no. quiero trascender? Exacto, quiero dejar ahí mi, mi legado y para que se sepa que existo, pues tengo que dar a conocer, por supuesto. Sí. Si no soy invisible, o sea, tenemos el contacto en internet, pero si nadie sabe que existes, pues la audiencia tampoco no te va a escuchar. Pues vamos a, a darte esa Yo lo que te voy a ofrecer ahora es, todas las canciones que están online te las voy a pasar ahora en un disco. Ah, sí, sí, gracias. ¿Vale? Entonces, lo que te pido es que el de armonía lo escuches, porque armonía es todo lo que es psicología, crecimiento, desarrollo, te van a encantar las letras. ¿Qué crees que no ejerzo como psicólogo? Pero sí me gustaría recomendarlo. O sea, si a me gusta Los psicólogos gusta, a mí... le van a ir bien. Las canciones sobre la muerte les va a ir bien. La violencia de género les va a ir bien. Todo lo que ahorita está de, en boga, ¿no? De, estamos viviendo una época donde es urgente el humanismo. Estamos tan bombardeados de cosas que no sabemos realmente. Si pues... estamos gobernados por Illuminatis, por reptilianos, por Anunnakis, por. Te voy a dar no a... Una, una primicia, pero te pido secreto. Ok. Bien, te voy a mandar ahora por WhatsApp Éxodo Éxodo, digas, esto es bíblico No Éxodo, el viaje al interior, al fondo del alma humana Éxodo, el traslado a la quinta dimensión Tengo un programa de radio que lo llevo como Alexandro Energies Y eso no te lo quería explicar Pero como eres psicólogo y hemos conectado Quiero que escuches alguno de los programas Y vas a quedar alucinado Y dirás... Coño, pero es que además todo lo que está haciendo con la música y con esta otra versión suya es que van en la misma línea. Y eso es para gente ya con más mente, que está una hora y media escuchando. No una canción de siete minutos que ya te cansa. Sí, sí, sí. No, no, no, no. Una conferencia de una hora y media. Pues ya voy por el tercer programa. Entonces yo te los voy a mandar. Guarden todo ya, por favor. Muy bien hechos en cuanto sí. a calidad y que mi tarea veas que tiene una dimensión humana de verdad.